Sus audios se está filtrando. No, a cortar a todos. Te voy a poner como co-host, ¿ok? Para que tú puedas también, este, prender tu micrófono. Audios se está filtrando. No, no se va a filtrar más, no te preocupes. Ya los. No, no se va a filtrar más, no te preocupes. Ya los. Están bloqueados ya todos los audios. No, no se va a filtrar más, no te preocupes. Ya los... Están bloqueados ya todos los audios. Gracias. Vamos a prender nuestras cámaras porque lo vamos a lanzar por el Facebook Live. Así que prendan todas sus cámaras porque queremos verlos. Y quiero que aparezcan en todo el Facebook. ¿okay? Prendan todas sus cámaras. Solamente las cámaras. Los audios no lo van a poder prender porque los he bloqueado para que nadie, para que nadie haga bullita. ¿okay? Así que pueden prender sus cámaras todos. Ahí sí. Por favor, prendan sus cámaras. Así todos nos vemos. ¿Listo? De paso que están guapas las damas, guapas. Todas están bien, así que se ven perfectas. Autoestima. Todas están bien. Así que... Muy bien, Martita. Cuando yo te digo dos, tres, lanzamos, ¿ok? Ya. Dame un segundo, a ver. Ya estamos. Ahora sí, adelante. Muy buenas tardes. Tengan cada una de ustedes maestras de los programas no escolarizados a cargo de las coordinadoras María Tobar, Jovita Moreno Pino y su servidora Marta Salas. Estamos... Iniciando nuestra segunda escuela de padres según nuestro plan anual 2021 en este marco de educación remota y es preciso mencionar que el ponente que hoy día nos acompaña lo viene haciendo en forma presencial hasta el año 2019 como es el doctor Boris Darmon Bardales y el año 2020 también nos apoyó en forma remota debido a las circunstancias. Y hoy día, 9 de junio, estamos muy agradecidos a Dios en primer lugar por este ponente que hoy día, dentro de su recargada agenda, él ha reservado este espacio para nosotras, las maestras de los programas no escolarizados, para los padres de familia que esperemos se estén conectando. Es muy importante la participación de ustedes, queridos padres de familia. En esta educación remota, porque son ustedes el medio por el cual estamos llegando a los niños a través de nuestras esforzadas, maestras, promotoras, que hacen su mayor esfuerzo a través de una videollamada, a través de un video o a través de una llamada, considerando que ellas también tienen hijos en edad escolar, en secundaria y pues a pesar de sus esforzadas, labores como amas de casa, siguen atendiendo a los niños por medio del programa Aprendo en Casa y a través de ustedes, queridas mamás, papás que nos están escuchando. El día de hoy tenemos esta segunda escuela de padres y antes de ceder el uso de la palabra al doctor Boris Darmon, queremos escuchar el saludo de nuestra colega coordinadora, Jovita Moreno Pino. Buenas Ajá. tardes, doctor. Muy agradecida, muy agradecida por compartir con nosotros este, esta, este bonito tema que nos va a ser muy útil en nuestra vida cotidiana, ponerlos en práctica, nuestros pares de familia y agradecida por todos esos alcances que el día de hoy nos va a dar. De igual manera también para todas las que se están conectándose, Chicas, estar atentas, tomar nota. que el tema que se ha escogido hoy día nos va a ser muy útil frente a esta situación que estamos pasando, ¿no? Entonces, eh, esperando de que todas estén bien, también eh, estoy rogando a Dios que nos siga cubriendo con su manto sagrado para estar con bien, porque nuestros niños, nuestros padres de familia nos necesitan. Muchas gracias, doctor, por compartir con, con nosotras este bonito tema el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Jovita. Bien. Ha sido el saludo de nuestra colega coordinadora Jovita Moreno Pino. Saludamos a los participantes. Ya tenemos 35 participantes en esta segunda escuela de padres. Y bueno, queridas maestras, padres, si me permiten, vamos a agradecer a Dios por este espacio para capacitarnos, aprender y seguirnos cuidando en este momento por, por el COVID. Gracias te damos, querido Jesús, por esta escuela de padres. Gracias por la presencia del doctor Boris Darmon. Que todo lo que aprendamos lo podamos poner en práctica y que nuestros padres se sientan siempre acompañados de nosotras las maestras y coordinadoras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, de esta manera estamos dando inicio a esta Escuela de Padres 2021 con la presencia del doctor Boris Darmon Bardales. El tiempo es de usted, doctor Darmo, muchas gracias por seguir apoyando a nosotros los programas no escolarizados. Muy agradecidas. Muy buenas tardes a todos, queridas madres, ¿cómo están? Aunque ustedes no crean, vamos a hablar menos del COVID de lo que ustedes imaginan. No vamos a hablar del COVID, vamos a hablar de la prevención. Muchas de las personas que han participado en este año y ocho meses en esta casi titánica labor de preocuparse de cómo vencer una pandemia o cómo vencer una enfermedad o un virus que se involucra en nuestra comunidad de manera tan sigilosa. Muchos de nosotros hemos pensado en el tema de la salud. Recién ahora. Cuando nos vemos azotados por un tema relacionado con nuestra salud, despertamos y nos preguntamos, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo llego a no ser víctima de una situación que tiene que ver con mi salud? Y comenzamos a revisar una cantidad de situaciones que muchas veces están relacionadas con la medicina. Y quiero decir al comienzo de mi exposición, que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a hacer lo siguiente, me duele la cabeza, tómate una pastillita. ¿Y qué hacemos nosotros? Tomamos la pastillita. Nos pasó el dolor de cabeza y ¿qué decimos? Ay, por fin se fue mi dolor de cabeza. Al día siguiente, vuelve el dolor de cabeza. Ay, me duele una... Dolor de cabeza terrible, hijo, no me des problemas, por favor, estoy con dolor de cabeza. Y como el niño se sabe de memoria, mamita, tómate esta pastillita y tomamos la pastillita. Y de esa manera nos hemos acostumbrado a vivir durante años. Nuestra sociedad, cuando necesita resolver un problema de salud, va a la farmacia o busca un médico y le dice, doctor, me siento mal. Y el médico le dice, ¿qué es lo que usted tiene? Ah, me duele aquí la parte superior de mi, de mi hígado. Creo que es mi hígado. Y el médico busca y dice, no, usted tiene un problemita en el colon. ¿Usted sufrió de estreñimiento alguna vez? Sí, doctor, toda la vida. ¿Y por qué no se cuidó? ¡Ah, doctor, es que bueno! Mi papá tenía, mi mamá tenía, toda mi familia sufrimos de eso, doctor. Como que nos hemos acostumbrado a vivir una vida complaciente con las circunstancias en la que las cosas comunes comienzan a ser parte de nuestra idiosincrasia de vida. Hace aproximadamente unos un año o doce meses y un poquito más, yo estuve planteando en mi Facebook algunas posturas mías referentes al tema del COVID. Alguna vez tuve el privilegio de trabajar con personas que eran tendientes a fumar como parte de la práctica que yo hice dentro de mis prácticas te, como teólogo, tenía que trabajar en comunidades donde ellos, la mayoría de las personas que asistían a los cinco días para dejar de fumar, venían con la idea de cómo dejar de fumar. Y nosotros les dábamos algunas técnicas. Las técnicas las enseñábamos en cinco minutos y durante una hora les enseñábamos el cambio de mentalidad. ...que ellos tenían que tener para poder querer dejar de fumar seriamente. Este problema respecto a las cosas comunes que toman control de nuestra idiosincrasia... ...se aplica en todos los campos de la vida humana. Por ejemplo, nosotros caminamos por las calles llegando a nuestra casa y decimos, yo soy de este barrio tomamos nuestro celular y nos vamos hablando por la calle. Y le pregunto yo, de repente se encuentra conmigo en la calle y le digo, Melina, ¿cómo estás? Y Melina me dice, doctor, gusto de verlo, ¿cómo está usted? Oiga, Melina, por acá por su calle, ¿alguna vez le han robado su celular? Ay, doctor, a mí diez veces me han robado mi celular. Yo le digo, Melina, ¿y por qué estás hablando por teléfono en la calle? Ay, es que justo me llamó mi hija que estaba en, en el mercado, que fue a comprar y no tenía, y tenía que contestarle. Entonces, estamos abrumados por un tipo, una cultura en la cual aceptamos nuestra realidad de tal modo que decimos, ya que importa, un celular más. Por eso me compré uno baratito, me dijo una señora. Por eso me compré uno baratito, porque con ese baratito si me roban, así no me duele tanto. Este, esta cultura de vida ha sucedido permanentemente, así como en el campo de la seguridad, también en el campo de la familia y las relaciones. No, mi esposo, no, él a veces se enoja, me da una cachetadita, pero no duele tanto. Yo le digo, oye, pórtate bien, ¿eh? y él me obedece, y pasa un mes y ya se porta bien, pero por ahí viene tomadito y me da otra cachetadita, y bueno, yo, yo ya lo controlo. Dos semanas después, el maridito, no sé qué pasó, parece que la cachetadita no era, no era suficiente y le dio a palos y termina finalmente en la comisaría. Y le dice, señora, usted no sabía, por si acaso, que su esposo tenía algunas actitudes un poco violentas. Sí, señor comisario, pero yo pensé, siempre estamos manejados por esa idiosincrasia en, en el cual lo común nos avasalla de tal modo que nosotros no pensamos en la prevención. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Porque cuando hablamos de responsabilidad social, que nos enseñan a nuestros niños y a nuestros universitarios, para poder cuidar el medio ambiente, para ayudar a las personas a comprender su responsabilidad de no tirar el plástico, de poder reciclar los papeles, los cartones y no ensuciar con las bolsas de uso diario, etcétera, etcétera. ¡Ay, pero qué va a ser! No, yo lo pongo nomás acá, total bien el basurero y se lo lleva. No solo eso. Cuando nosotros queremos botar nuestra basura, ¿qué hacemos? Dice el letrero de la municipalidad. A las 7 de la noche tenemos que sacar nuestra basura. Ay, pero yo quiero dormir temprano hoy. Estoy cansada. ¿Qué voy a bajar desde el cuarto piso? Voy a dejar. No, mejor de una vez lo dejo ahora. Lo dejamos allí y vienen los perros. ¿No es cierto? ¿Qué hacen los perros? Huelen las bolsitas. ¿Y qué hacen entonces? Comienzan a encontrar algo comestible, unos huesitos ahí del pollito, la brasa que comimos con la familia. Y rompen la bolsita y derraman todo. ¿Y qué decimos nosotros? Eh, mañana, cuando venga el basurero, el basurero lo va a recoger. Esas cosas comunes de la vida nos van formando en todos los aspectos de nuestra vida. De tal modo que nosotros terminamos viviendo lo común, pero no lo normal. ¿Qué sería lo normal para una persona? que ve que los perros todos los días que saca la basura, rompen las bolsas y dejan tirada la basura. Sacar la basura cuando pasa el carro, estar atento cuando suena la campanita del carro basurero, o hacer alguna parrilla, levantar la basura a un lugar más alto donde los perros no tengan acceso. ¿Y por qué lo menciono? ¿De quién es la responsabilidad para hacer ese cuidado o para tener ese tipo de cuidado respecto a la basura o respecto a no prender el celular cuando estoy caminando en la calle o no contaminar el ambiente tirando la botella o el plástico en un lugar inadecuado? ¿De quién es la responsabilidad? A ah, ese del carro basurero, para eso les pagamos. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Eso no lo han dicho ustedes, lo han dicho otras personas en otro país. Acá en Perú todos no decimos eso, somos muy cuidadosos, ¿cierto? No es verdad. Todos nosotros nos comportamos con ese tipo de comportamiento donde le dejamos la responsabilidad a los otros. Y si no son los otros, le dejamos la responsabilidad a las autoridades, una de las cosas que nosotros no habíamos previsto para el COVID es tener suficientes hospitales. Eso es responsabilidad del Estado. No tener plantas de oxígeno, eso es responsabilidad del Estado. Pero para no ir al hospital, para no ir y necesitar una planta de oxígeno, no es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad de quién. A ver, hagan así, como no puede, no puedo escucharlos. Hagan así los que creen que es su responsabilidad. O póngale así si quiere, o si no, aquí si usted quiere. No importa, pero lo quiero ver diciendo mi responsabilidad. Yo no puedo ir a la casa de Blanquita Padilla y decir, Blanquita, por favor, ponte la mascarilla cubriendo tu nariz. Yo no puedo ir a la casa de Anita Ortiz y decirle a Anita, por favor, no dejes salir a tus niños a jugar al parque, si no están con su mascarilla. Ay, doctor, no me obedece, ¿qué hago? Venga, doctor, usted me va a ayudar. Y si me voy a ayudar a Anita Ortiz, ya no puedo ayudar a Jovita, no puedo ayudar a Liliana, no puedo ayudar a Daniela. Si un policía va a querer cuidar a todas las personas de que no les roben, no podrá hacer el policía eso. Del mismo modo ningún médico podrá ir a la casa de fulanita, menganita y sutanita para decirle hoy por favor no salgas a bailar con tus amigas allá al barrio. Tú sabes que esas, esas fiestitas, esas reunioncitas, tú necesitas aprender que la responsabilidad para poder no contagiarte con el COVID no es del gobierno no le eches la culpa al gobierno porque no tiene hospitales, porque estos gobiernos han sido gobiernos realmente detestables en el tema de la prevención de la salud. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Todos los que han llegado a nuestros gobiernos han ofrecido hospitales. ¿Para qué son los hospitales? Para curar enfermos. ¿Cuántos de los que han entrado en los gobiernos en los últimos 200 años en el Perú han construido centros de prevención de salud? Ninguno. ¿Por qué? Porque ellos no entienden el principio de prevención porque la comunidad está esperando que cuando vaya al doctor, el doctor le diga, compres estas medicinitas o acá tengo unas muestritas médicas, tome para que lleve a la casa. Le ponemos nuestra responsabilidad en los otros y el problema del COVID no es un problema del Estado, porque el Estado no provocó el COVID. No es un problema de las fuerzas internacionales o los los las, los entes internacionales, porque ellos no pueden controlar. Ellos no saben dónde vive, vive Ana, no saben dónde vive Daniela, no saben dónde vive Guadalupe, no saben. Lo que sí sabe Guadalupe o Melina o Jovita o Boris es que este virus está corriendo en medio de la comunidad, es un enemigo que no lo vemos. Es como el viento que viene de un lugar a otro, pero no sabemos de dónde viene y a dónde va. Entonces necesitamos desarrollar un concepto que se llama responsabilidad individual. ¿Dónde comienza la responsabilidad individual? En el conocimiento de uno mismo. Te hago una pregunta, cualquiera sea tu nombre esta tarde. ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú sabes cuánto vales? ¿Tú sabes la responsabilidad que tienes sobre ti misma, sobre tu salud? Y ahora te voy a decir, ¿tú sabes lo que significas tú como mamá como papá para tus niños. Tú sabes lo que significas para poder ver a tus hijos crecer, desarrollarse y llegar a ser profesionales o personas de bien. Muchos de nosotros no valoramos eso. Oye, Melina, vamos a una fiesta. Ya amiga, qué hora nos vamos? Oye, pero no tienes que decirle a nadie porque mira, si le dices a alguien, olvídate. Tú nomás vienes tú sola, tráete a la otra amiga y entre tres ahí nos juntamos. Hay tres amigos que se van a juntar con nosotros y vamos a... Pero no le digas a nadie. Melina dice, discúlpame. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que vamos a tener una fiesta? Sí. Eh, ¿Y con quién va a ser la fiesta? Bueno, con unos amigos. ¿Tú los conoces? No, no los conozco a todos. ¿Tú sabes si tienen COVID o no para contagiar? No, no lo sé. Entonces, discúlpame. Yo tengo tres hijos. Tengo un hermoso y guapetón esposo en mi casa, que lo adoro y lo quiero, y, y en lo máximo parece Alain Delon y un poquito el doctor Boris, un poquito nomás, ¿no es cierto? Y yo estoy enamorada de él y no quiero poner en peligro a mi familia y no quiero ponerme en peligro yo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama responsabilidad individual. Para la prevención del COVID. Muchas personas se enojan cuando se les dice ponte la mascarilla. ¿Y qué hacen? Se ponen la mascarilla mientras alguien los ve y después que no los ven se quitan. Se ponen la mascarilla nomás para taparse la boca y no saben que por la nariz ingresa el virus. Están como ese como ese chofer de policía, perdón, chofer de combi, que le dice al cobrador, "Mira, mira, mira, si hay si hay policía para poder bajar y recoger pasajeros en esta esquina." ¿Cuántos de ustedes se han bajado fuera de los paraderos? A ver, yo lo he hecho. Soy culpable. ¿Cuántas veces te has bajado fuera de los paraderos? ¿Cuántas veces has esperado a la combi en un lugar donde no era su paradero? ¿No has estado ¿Por qué? Porque el común denominador del comportamiento de las personas es eso. Tú no puedes cometer el mismo error cuando se trata de la salud. Tú no puedes, si te valoras a ti mismo y te conoces, tú no puedes ponerte en riesgo tú y dejar en abandono a tus hijos. Hace siete días atrás me llamó una persona y le pregunté por qué notaba yo en su voz que estaba triste. Y él me dio la triste noticia de que sus dos sobrinos que están en la cárcel y las esposas de esos sobrinos que están fuera de la cárcel, una murió el lunes y la otra murió el miércoles. Sus esposos están en la cárcel por un problema eh, posiblemente personal y ellas eran todo para sus hijos, pero ellas no se cuidaron. Una murió el lunes, la otra el miércoles y los chicos quedaron en abandono. ¿Por qué sucede todo esto, mamacitas? ¿Por qué, madrecitas, que las quiero muchísimo, que las conozco? ¿Cuántos años hablando con ustedes? Porque nosotros mismos no hemos aprendido a tener responsabilidad individual. Ahora dice, doctor, ¿qué hago? Porque hay personas que se contagian y se mueren y otros que, no, que se contagian y no se mueren. Bueno, ya los médicos han explicado que hay condicionantes en el cuerpo humano que se llaman comorbilidades, que son o que hacen propicio para que el virus al desarrollarse pueda la persona no soportar el proceso de eh, que, que, el, que el virus dura dentro de nuestro cuerpo, en el cual el cuerpo produce sus defensas. Le voy a contar algo muy triste. Hace más o menos unos seis meses atrás, una amiga Concibió el COVID, estuvo muy mal, aproximadamente tres semanas en el hospital, salió. Y luego vino la campaña política y acompañó a unas amigas para poder hacer campaña. Y le dije, no salgas, no salgas, cuídate. No, ya estoy bien. Hace diez días atrás fue llevada al hospital y dos días después murió. ¿Qué es lo que está pasando en la comunidad? Ah, es que el COVID está matando. No, el COVID no está matando. Nosotros estamos cometiendo el error de que el COVID ingrese a nuestro cuerpo, que ingrese a nuestra familia y nos haga los daños que nosotros le permitimos hacer. Es cierto, yo no estoy diciendo que todas ustedes son irresponsables. Lo que estoy tratando de decir es que nosotros tenemos que desarrollar responsabilidad para poder vivir lo suficiente como para poder cumplir nuestros objetivos, cumplir nuestras metas como seres adultos que somos. Vuestros hijos, vuestra comunidad, vuestros esposos o esposas están esperando de tu responsabilidad para poder hacer que este virus termine su proceso comunitario y finalmente pueda desaparecer de nuestro medio. No depende del gobierno. No te quejes contra él. Porque ni ellos sabían qué cosa había que hacer. Porque ni ellos habían tenido experiencia para saber cómo hacerlo. No estoy justificando sus actos negativos o sus actos de irresponsabilidad pero es importante que sobre ellos o además de ellos o a pesar de ellos, nosotros individualmente tenemos que aprender a prevenir. Y el primer punto que dije es aquello que nosotros tenemos que hacer, conocer cuánto valor tenemos nosotros como seres humanos. Durante estos 11 años que estoy en el Perú, yo he intentado restablecer en el desarrollo humano el concepto de la valoración individual no para creernos los mejores que los demás no para competir que nosotros somos mejores que los otros no para decir que nosotros somos más sabiondos que los demás no estoy interesado en revalorar al hombre para tratar de competir sino para aprender a convivir mi objetivo al dar esta charla es no es enseñarles qué cosa es el COVID, porque eso un médico lo puede explicar muy bien. Pero hay algo que nosotros debemos hacer y que el médico, por más que nos diga cómo curarnos, nosotros sí podemos hacer. Es cómo prevenirlo. Y creo que estamos a tiempo. Todavía el COVID se va a quedar con nosotros unos dos o tres años más. No se hagan ilusiones de que el COVID se irá mañana. No se hagan ilusiones de que desaparecerá pasado mañana y ya viviremos la vida que vivíamos antes. No. Ahora tendremos que ser más salubres. Nuestros hogares deben estar más limpios. Nuestros niños más aseados. Nuestras casas deben tener mayor ventilación. Nuestros cuerpos tienen que estar más sanos. Debemos consumir menos productos lácteos como leche, queso, mantequilla. Menos productos, carbohidratos como arroz, pan y consumir otros alimentos que nos ayuden a levantar mejor nuestra, nuestra autoestima fisiológica, le voy a llamar así. O sea, nuestro sistema inmunológico tiene que estar mejor porque si yo me alimento bien, mi cuerpo va a estar fuerte, mi cuerpo va a estar animado, mi mente va a poder entender las cosas que suceden en, en mi alrededor y voy a poder estar atento a las cosas que pueden convertirse en un daño para mi cuerpo. Mi conocimiento es importante, saber cuánto valgo, qué es lo que va a motivar a poder yo protegerme de las situaciones que pueden estar en peligro en mi vida diaria. Hay que hacer un plan familiar. Hay un tema que puede provocar un cierto nivel de descuido respecto a la prevención. La mayoría de nosotros estamos ahora en casa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero si el esposo está trabajando en casa y los niños están haciendo clases en casa, esto se convirtió casi como una jaula de leones. ¿Les ha pasado eso o no? ¿Ah? Leona, león y leoncillos. Yo quiero esto, yo quiero comer, yo quiero correr, yo quiero hacer esto. Mamá, me está pegando. Mamá, no me dejas hacer mi tarea. Y la casa se ha convertido en una situación de, in, no le voy a llamar inquietud, pero casi, casi una inquietud un poco tóxica. ¿Cómo manejar las situaciones difíciles del hogar que no permitan que las situaciones se conviertan en tan tóxicas que uno de los padres o los niños se sientan en un lugar realmente inadecuado. La tolerancia. Pero no una tolerancia, ¡ay, que tengo que aguantarte solo porque no tengo a dónde ir! No, esa clase de tolerancia no. Una tolerancia en la comprensión mutua, en la relación mutua entre los miembros de la familia para sentarse cada tarde y hacer un espacio unos 10 o 15 minutos para conversar ¿Qué vamos a conversar algunos temas que son importantes del relacionamiento y la convivencia dentro del hogar por ejemplo juanito estuvo jugando y no guardó sus juguetes ahora antes estaba solito porque sus hermanas estaban en el colegio estamos poniendo un caso pero ahora él está con sus hermanas en el colegio, en la casa, ya no están en el colegio. Entonces los espacios tienen que ser de alguna manera cuidados y organizados de tal manera que haya espacio para que todo se pueda movilizar dentro de la casa. Cuando salen al patio a jugar, tener los cuidados adecuados al entrar a la casa, tener los cuidados de salubridad suficientes como para no traer consigo alguna enfermedad que pueda afectar a toda la familia. Esa va a ser nuestro tema de conversación y si hay alguna situación difícil y si hay una situación en la cual no hubo comprensión y se necesita pedir perdón, el que perdona, perdón, el que pide perdón, tiene mayor ventaja que el que perdona. No se sienta mal si usted levantó la voz por histeria, por una situación de frustración, cualquiera sea la circunstancia. No se sienta mal si tiene que pedir perdón. Melina se sienta, lo mira a su esposo, le dice, me mira guapetón, es que hoy día ha sido muy difícil para mí, he tenido que hacer esto, hacer lo otro, perdóname, ¿sí? Y el esposo que comprende lo que estoy diciendo, porque esto que estoy diciendo va a quedar grabado en el Facebook y ustedes le pueden compartir para que él también lo vea, ¿ok? Él va a decir, Sí, Melina, mi gata preciosa, no te preocupes, te voy a perdonar también. O sea, debe haber un acto de convivencia. La convivencia es el principio más importante del hogar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos casamos, no nos casamos para competir, ¿o sí? No, nos casamos para convivir. Y qué triste, ¿no? Después que nos casamos, comenzamos a pelear más de lo que peleábamos cuando estábamos de novios. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo y la convivencia es para poder desarrollar tolerancia, pero una tolerancia de comprensión, no una tolerancia de aguante. Ya no te soporto, por lo menos con este COVID ya no puedo más, no te quiero ver. No, no así no. Tenemos que tomar al toro por las astas. Y tomar al toro por las astas es entender la situación. Estamos en una situación difícil. Estamos viviendo dentro de una comunidad familiar donde nos encontramos asinados. Las tensiones son cada vez más fuertes. Necesitamos desarrollar mayor comprensión en la convivencia. Necesitamos sentarnos y mirar el otro lado. Mirar a las otras personas. Comprender lo que ellos tienen que hacer o lo que no lo hicieron para poder ayudar. Es el momento de convivir, tratando de prevenir para poder lograr que nuestra vida en esta tierra sea cada vez mejor. Voy a terminar y luego voy a dejar las preguntas que ustedes quieran hacer. Voy a decir lo siguiente. Hay circunstancias en las que la capacitación o la orientación como la que estoy dando ahora puede ayudar muchísimo. Pero muchas veces, todo lo que yo diga aquí, lo olvidamos. Y no, nos volvemos otra vez al mundo de nuestra idiosincrasia de lo común. De nuestra idiosincrasia de estar acostumbrados con aquello que siempre sucede, que siempre se da y que finalmente no nos preocupa, pero que somos víctimas de esas circunstancias. Yo le voy a decir algo muy importante al terminar. Si te sucede eso y no puedes resolver los problemas y casos que se dan en tu hogar, en todos los otros campos, además de la prevención del COVID, si contestas muy rápido a tu esposo o a tu esposa, si hieres a tus hijos con tus palabras, si pierdes los papeles y no te acuerdas que tienes que cuidar de tu familia, cuidar de tu voz, cuidar de tu comportamiento, hay alguien que te puede hacer recordar cada vez que te comportas fuera del común natural de los seres humanos ese alguien se llama el Espíritu de Dios Dios en su misericordia si tú le pides que te cambie tu carácter que te ayude a recordar a tus hijos y a ti misma para no contagiarte con las enfermedades que puedes contagiarte en la calle y traer a tu familia si no te acuerdas Dios lo puede hacer si tú le pides, si tú le dices Diosito mío, ayúdame con mi familia, dame la mente suficiente para poder tener la claridad, para darme cuenta de los peligros en los cuales está mi familia y está mi persona, Ayúdeme a ser responsable conmigo misma o conmigo mismo, Ayúdeme a educarme para entender y hacer entender a los demás que tú eres quien guías mi vida y que tú quieres el bien para nosotros. Si tú le dices eso a Dios, es casi seguro que tu vida estará guardada por los ángeles y su Espíritu Santo te dará la sabiduría para que tú puedas ser una persona preventiva. No solamente prevenida, sino preventiva, porque estamos buscando una comunidad que aprenda una cultura de prevención que aún todavía no existe en nuestro país. Muchas personas hoy en día lloran a más de 190 mil muertos en el Perú. La razón muy sencilla, no tuvimos responsabilidad individual. Y cuando ya fuimos víctimas de una situación de emergencia, el Estado quiso ayudarnos, pero las condiciones en la que el Estado se encuentra, no fueron suficientes para poder resolver el problema al final del camino ya concebido de esta enfermedad que acosa al mundo entero. Yo les ruego desde lo más profundo de mi corazón, yo estoy tratando de hacer eso, ustedes también. Cuiden su responsabilidad individual. Sean responsables, no solo con ustedes, sino con toda la familia. Dígale al señor de la esquina que vende el pancito, que vende el emoliente, la señora que vende la el arroz, póngase la mascarilla, no me contagie. Y dígale, señora, discúlpeme, pero si usted no se cuida, yo no voy a venir a comprar a su tiendita. De repente esa pequeñita amenaza, de repente la hace reflexionar. Porque los seres humanos reflexionamos en tiempos de dificultad. Yo no sé por qué. Recién nos damos cuenta del valor del tiempo con la familia gracias al COVID. Recién nos dimos cuenta del valor del aire. Recién nos dimos cuenta del valor del tiempo que teníamos. Recién cuando ya perdimos 190 mil personas, cuando ya nuestros familiares pasaron por la experiencia de la enfermedad, cuando fuimos y nos, y nos fuimos al hospital y nos encontramos cuatro o cinco días a familiares muriéndose en una silla. Recién nos dimos cuenta del valor de las cosas. ¿Será que las mamitas que están esta tarde conmigo y los papás volverán a la situación a la que estábamos antes? Del descuido, de la falta de salubridad, de esperar que el Estado resuelva mi problema cuando me da el COVID. O voy a, ahora sí, me voy a dedicar a prevenir, porque la prevención restaura mi valor como ser humano. Aún a pesar de las técnicas, restaura mi valor. Descubro por fin mi responsabilidad individual conmigo con mis hijos, con el esposo o con la esposa, con la comunidad que me desarrollo, con quien me desarrollo todos los días o me relaciono todos los días, con el lugar donde hago mis compras, con las actividades que yo realizo. Pero además de eso, voy a comenzar a consumir alimentos que me ayuden a mantener un cuerpo sano. Yo no le voy a dar la receta hoy, pero como les dije, Dejemos comidas lácteas porque eso nos va a disminuir y nuestras defensas y comencemos a alimentarnos mejor. Si estás gordita o gordito como yo, comienza a dejar la cenita, ¿ya? La cenita comienza a dejar, si comías ahí medio kilito de arroz, ponle ahora la mitad pues, ¿no? Un cuartito, a mí me encanta mucho el arroz como los chinos, ¿no? Me encanta. Si usted me invita a arroz a su casa y no tiene una taza de arroz para mí, de repente no le acepto. Pero ahora sí, porque quiero cuidarme. Es importante. Hágase sus exámenes médicos. Si tiene alto el colesterol, ¿ah? hay que tener mucho cuidado con eso, con el azúcar. Yo el día de ayer he hecho mis controles y me dijo el doctor, usted está como de 18, me dijo. No sé si me dijo 18 años o 18 de mayo, pero no importa. Así que de todas maneras estoy muy bien. Todos mis análisis están dentro de los cánones de lo normal. Estoy feliz por eso. Y yo ya tengo mis añitos, aunque parezco de 18, yo ya tengo 59 años y me tengo que cuidar. Así que les ruego de corazón que ustedes que han escuchado la charla el día de hoy, Levante la mano conmigo a ver. Levante la mano. Así vamos a hacer un pacto. Ok. Y voy a decir, junto con ustedes, voy a tener responsabilidad individual conmigo, con mi pareja, con mis hijos y con mi comunidad. Así que esto quedó grabado, ustedes no se han dado cuenta. Quedó grabado. Así que no pueden faltar. ¿Ok? Gracias por escucharme. Gracias por tener presente en esta tarde cada uno de ustedes. Si alguno tiene alguna pregunta, ahora puede prender su micrófono uno por uno. Ahí hay dos personas que han levantado Bien. la mano. Agradecer en primer lugar al doctor Darmo y con los minutos que nos quedan, que son aproximadamente 15 minutos. Eh, Pueden ustedes, padres de familia o maestras promotoras, hacer sus preguntas. Creo que vamos a dar el uso a unas tres a cinco preguntas. Entonces, es su turno, queridos padres. Y maestras. Roxana tiene la manito levantada. Adelante, Roxana. O Ailín, o Tajira, cualquiera de las tres. ¿Quién quiere hacer la pregunta? Isabel. Adelante, Isabel. Buenas tardes, doctor Boris. Y... ¿Por qué los lácteos es que disminuyen las defensas? Porque es bien sabido, con niños deben tomar leche, queso, porque les da calcio. Pero usted ha mencionado que debemos disminuir los lácteos y estos disminuyen las defensas. ¿Debido a qué? ¿Nos podría explicar, gracias? Porque la cantidad de toxinas que tienen, todos los sistemas lácteos tienen muchas toxinas. Usted puede tener, el, la misma, las mismas vitaminas la puede tener en la papaya, en la naranja, lo mismo. Ok, gracias. ¿Quién más? Preguntitas. Eh, buenas, ta buenas tardes. Buenas tardes. Eh... Espectacular, me encantó que nos haya ubicado en lo que es la prevención de nosotros. No es el responsable es que nos hace falta. Me han encantado sus ejemplos espectaculares, pero yo sí quería este, preguntarle cómo prevenimos cuando a veces habló habló de lo que era la tolerancia, pero ¿qué hacer? A veces nos dice cuenten hasta cinco, cuenten hasta diez, y tenemos chicos de distintas edades, bueno, personalmente una niña de año y medio, otra de seis, y una de trece, están pasando por criterios pues adolescencia, el super yo, y, y todo eso, entonces, ¿qué hacer quizás cuando se nos escapa del, del, del momento, este, la tolerancia, ¿no? ¿Qué hacer? Todo lo que tú puedas controlar, hazlo, con mucho cariño, con mucho amor, con orientación. Alguna vez yo estuve con ustedes en Guaral y les dije, mamá que levanta la voz es porque ya no tiene argumentos para corregir a sus hijos. Cuando nosotros escuchamos la música en altos decibeles, nuestros oídos se acostumbran a escuchar música en ese nivel. Cuando a los niños les hablamos en alto decibel, les hablamos fuerte siempre, ya ellos se acostumbran a que nosotros les gritemos y no nos hacen caso. Entonces hay que bajar la voz. Muchas veces hay que hacer silencio y dar una mirada y contemplar. Y el niño te va a mirar y va a decir, mamá, ¿por qué me estás mirando? Ah, es que cuando te grito no me entiendes, ahora quiero hacer el silencio porque quiero hablar contigo. Tenemos que buscar métodos que funcionan en el trabajo, en la tutoría para enseñar a nuestros hijos cambios de actitud. Si tú tienes alguna situación que te provoca una situación de frustración y quieres reaccionar, no necesariamente tienes que respirar, porque respirar podría ser esto, mira. Puedes respirar, ¿no es cierto? Podrías tener una actitud un poco más eh, bélica si tú respiras profundo. Yo no creo en la respiración. Yo lo que creo es en la razón. La razón. Puedes respirar si quieres como una ayuda para quitarte la tensión, pero la razón debe controlar las acciones. Si tú logras que tu mente analíticamente vea la circunstancia que se está causando, una situación en la cual la tolerancia es realmente está en su último grado, la razón te puede ayudar. Toma las acciones adecuadas cuando tienes tranquilidad, no cuando tengas tensión ni frustración. Conozco muchas parejas que se separan porque en un momento de tensión dijeron, ya, tú te vas, yo también. Ya, pa, pa, pa, pa, pa. Y después se dan cuenta, ¿y los hijos? ¿Y lo que construimos? ¿Y la casa? ¿Y el carro? ¿Y tantos años? Entonces, después se dan cuenta, cuando la tensión baja, igual con los hijos, cuando tienes una situación difícil, no vas a tener que, no les pidas a tu hijo que esté sentado si tiene tres años. No seas tampoco irracional. Porque un niño de tres años no puede estar sentado, a menos que esté haciendo algo especial, está tomando su leche o está para dormir, una cosa así. Pero si él está en actividades del día, hagan actividades de tal modo que los niños también tengan algunas ocupaciones. No solamente tengan a los niños sin hacer nada, jugando cualquier cosa. También pueden ustedes dirigir las actividades de los niños. Y si ustedes quieren tener niños menos inquietos, baje el azúcar, baje la harina en la alimentación de sus hijos en el desayuno. Bájele y va a darse cuenta que sus hijos comienzan a tener menos actividad hiperquinética, porque tienen tanta energía, les han puesto un poquito más de azúcar y harinas, por supuesto, los niños tienen demasiada actividad. En el trabajo que nosotros hacemos como doctores de psicología educacional, tenemos problemas con niños de, de falta de atención en el colegio, le bajamos un poquito el azúcar y comienzan a cambiar su actitud. Eso es una buena manera, una, una de las maneras que podríamos trabajar si tenemos ahora ese problema en el hogar. Blanca, tienes otra pregunta. Blanca Padilla. Muy buenas tardes. Este, ¿Cómo ayudar? Este, Tengo un niño, hablo sobre mi caso, soy este, promotora también y tengo un niño de 14 años, va a cumplir 14 años. Eh, nosotros, este, hace cuatro años me, se, me separé de su papá. El niño del niño del mayor de 14 años que va a cumplir. El niño está, ahorita está muy rebelde, a veces, este eh, ¿cómo le explico? ¿Cómo ayudar a mi hijo? Porque siente que, que no le quiero, siente que el papá no le quiere, o sea, se siente así amargado. ¿Cómo ayudo a mi hijo? ¿Cuántos años tenías tú cuando te pusiste rebelde, Blanquita? <risa> a, esa, a esa edad de él. ¿Qué esperas entonces de tu hijo? Ahora, ¿tú, ¿tus papás estaban juntos cuando tú tenías 14 años? Se habían separado también. También, muy bien. La ausencia de uno de los padres muchas veces se manifiesta con el comportamiento de los hijos como un acto de rebeldía o no querer escuchar. También hay otro asunto importante. Tu hijo está en la edad en el cual él quiere desarrollar y tomar decisiones. Es importante que tú le ayudes a él a darse cuenta ya, ayudes a analizar las cosas, qué cosas hacen bien, qué cosas hacen mal, qué cosas son adecuadas y qué no. Es importante que tú hables con él. A la edad de 14 años tú no puedes tratar a un jovencito así como tratabas a un niño de 6, 7 años. No puedes comportarte de esa manera como mamá. Ahora tú tienes que convertirte en una amiga. Y te voy a pedir un favor. Si tú puedes hablar con su papá para que tenga también espacios durante la semana, para que comparta con su hijo varón tiempo exclusivamente para él, a solas, que se vayan a comer, que se vayan a compartir, que vayan a jugar fútbol, que el papá le, le, le lleve de repente a ver una película, juntos ellos dos, va a contribuir muchísimo a su sentido de valoración. Es cierto, cuando el papá está ausente o cuando la pareja se separa, los que más sufren de inestabilidad emocional son los niños. Y lastimosamente tu hijo puede estar pasando por una situación similar. El psicólogo le va a ayudar un poco con las orientaciones, pero más le va a ayudar a su edad la comprensión de su propia realidad. Y tú como mamá tienes mayor influencia con él. Tus genes y los genes de él tienen una ventaja, que se pueden hablar mutuamente. Un abrazo tuyo puede decir mucho más que una reprensión tuya para tu hijo. Comparte con él momentos solo con él. Dale tiempo a él para escucharlo. Conversa con él. Él debe ser un amigo tuyo. Debe escuchar 10 felicitaciones y dos reprensiones. Cambia la actitud con él. No estés constantemente diciéndole lo que tiene que hacer. Dile una vez o dos y deja que él tome sus propias decisiones en aquello que tú sabes que no se va a dañar, que no se, no se va a malograr o no va a caer en situaciones peligrosas como las drogas u otro tipo de, de, de situaciones también difíciles. Trata de orientarlo. Esta es la edad en la cual tú tienes que hablar como con una persona que está comenzando a razonar. Ellos ya razonan adecuadamente, solo que no todavía ven más allá del peligro, no pueden ver las consecuencias de una decisión. Es importante que tú hables con él, pases un poquito más de tiempo con él. Okay. ¿Ok? muchas gracias. Adelante. ¿Alguna pregunta más? Sonría. ¿Sí? Aunque no tengan parece, los dientes, sonríen igual. No, parece que ya eh, no hay preguntas. Y una vez más, agradecer al doctor Boris Darmo por esta excelente capacitación. En lo personal, como coordinadora, también he aprendido, también voy a aplicar lo que hemos escuchado en esta oportunidad, porque de eso se trata, ¿no? De escuchar, aprender y aplicar lo aprendido. Muchas gracias, doctor Darmon. Felicitar a todas las mamás, a todas las promotoras. Empezamos con 27, hemos terminado casi con 60 y ahorita ya empieza a disminuir. Y decirles... Queridas eh, maestras promotoras, que por favor hagan una encuesta entre sus respectivos padres de familia para ver cuál será el siguiente tema a tratar en nuestra tercera escuela de padres, porque es muy importante el, lo que las mamás necesitan aprender en este contexto que nos encontramos en educación remota. Por ejemplo... Hoy día el doctor Darmon ha hablado algo que quizás era nuevo para ustedes con respecto a los lácteos. Quizás podemos invitar a una nutricionista quien nos va a ampliar más. Porque yo como madre digo, y si no le doy a mi hijo leche, ¿qué le doy a cambio? Entonces, vamos a hacer una encuesta a través de ustedes, queridas maestras, promotoras, para ver cuál es el tema que más se solicita a través de de ustedes. Ustedes van a ser las mediadoras para que nuestra siguiente escuela de padres, la tercera, podamos contar con el ponente que pueda abarcar el tema que ustedes solicitan o quizá con el mismo doctor Boris Darmon, podemos tener una nueva capacitación. Entonces, eh, no se olviden, queridas maestras, de tomar asistencia por cada PRONOEI para de esta manera saber cuántas maestras participaron y cuántos padres de familia han ingresado a esta capacitación, que como lo dijo el doctor Darmon, ha quedado grabada en el Facebook. Una vez más, muchísimas gracias doctor Boris Darmon, siempre aprendemos al ingresar a los eventos que usted organiza, y felicitar a cada una de las maestras promotoras, a los padres de familia, y también en la participación compartida con las colegas coordinadoras como son María Tobar, Jovita Moreno y vuestra servidora. Muchas gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Eh, quizás si abren sus cámaras para una foto de como evidencia de esta segunda escuela de padres a nivel de los tres módulos que compartimos las colegas coordinadoras. A ver, todos hagan chis. Muy bien, nos tomamos una fotito. ¿Quién va a tomar la foto? ¿Tú, Martita? sí. A ver, están abriendo sus cámaras. ¿Listas? Tienen que tomar foto para decirle a sus esposos que han estado aquí en la charla. ¿Ok? Muy bien. ¿Tomaste la foto? Prende tu cámara, Martita. Prende tu micrófono, tu micrófono. Ok, okay ahora sí. Ah, dos, aquí estamos. A las 12, a las 13. Chis. ¿Listo? Chis. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Les tengo mucho aprecio. Gracias, Martita, por invitarme. Que Dios los bendiga. Gracias, doctor. Gracias, ah, chao. Querido gracias. gracias, gracias, muchas gracias, muy amable doctor, gracias. Por doctor. nada, por nada, cuídense mucho.